Eh, decía a principio de, del programa, los cinco continentes, eh, los diferentes eh, países están eh, prácticamente casi en alerta roja con este virus. Uh -huh. De hecho, eh, recientemente Estados Unidos eh, sacó a unos funcionarios que estaban precisamente en, en, en la ciudad donde eh, se Wuhan, originó el virus, Wuhan, Wuhan, ¿cómo es? Wuhan. Wuhan, exactamente, okay. Entonces llegaron a, a Estados Unidos y, y lo tienen en cuarentena Totalmente, a esos sí, pasajeros es. que estaban allá. Pero, sí. por ah, ejemplo, eh, eh, lo mismo no ha pasado con unos estudiantes dominicanos estudiante dominicano? que están allá y, y bueno, ahora mismo está incomunicado porque eh, no, u, u, u, eh, a igual, nivel nacional hablaron con uno de sus padres y bueno, y, y uno de los muchachos subió como un video. Eh, a una plataforma, no sé si fue a WhatsApp que lo mandó, pero pusieron en esta semana en prensa nacional la reacción de ellos, ellos se muestran calmados, tranquilos porque saben que el país está haciendo lo correcto, realmente los familiares aquí desesperados porque quieren que regresen, pero ellos están en cuarentena y no dejan salir absolutamente a nadie ni entrar a Wuhan. Sí, no, pero Entonces, eh, eh, eh, se, han, se están faltando informaciones. De que el gobierno chino no está dando los datos eh, estadísticos Toda reales. Todas las informaciones reales. Se habla de más de 30.000 infectados. Casas. Casi siempre pasa eso, cuando ocurre un problema de esta envergadura. O sea, hay una eh, un detonante mundial que a, le ha alertado a todo el mundo, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud no la ha declarado. Se, se va a reunir en el día de hoy, acaba de decir la prensa que en unas horas estará reuniéndose para tomar la decisión definitiva, porque en el día de ayer se reunieron. ¿Y qué pasó? Quedaron mitad y mitad los miembros, que en estar de acuerdo y no estar, entonces hubo una discusión sobre todo, aunque están afectados la gran, las, los cinco continentes, como tú bien dices, países de los diferentes, pero la información no se ha manejado correctamente, hay mucha desinformación, sí, hoy pero, es decisivo para de, de, pero mira, a mí me preocupa. alerta mundial. Mañana vamos a ver si hacemos una entrevista eh, bien uh -huh. extensa con las autoridades de salud pública de aquí de Un epidemiólogo, hasta de aquí también, que es muy bueno. Porque el tema es, por ejemplo... Aquí ahora comenzaron a funcionar cinco máquinas termo, eh, termoeléctricas, se uh -huh. dice, eh, para, para chequear las personas que vienen, principalmente con vuelo, eh, con escala desde China. Para, para ver si tiene algún tipo de, de, de enfermedad. Que, sí, es como que, un sensor, se lo ponen en el frente, la frente para determinar el grado del calor y saber si tiene fiebre. Y si tiene fiebre alta, síntoma. que es uno de los síntomas principales. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Eso solamente es en, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y los otros, José aquí en Peñagó. Por ejemplo, eh. en, en Cacana que vienen muchos... Eh, eh, vuelos internacionales, pero no solamente son vuelos internacionales, uh -huh. que, que, que porque acá también está el aeropuerto de, de Santiago. Claro. Entonces, hay muchos eh, eh, turistas que vienen de China, que vienen con escala. Uh -huh. Ahí uno dice, bueno, hay un filtro en los aeropuertos de Estados Unidos, pero eh, tengo que comentarte algo, yo estuve recientemente, fin de semana, en la ciudad sí, de Nueva York, sí. y no vi una, un movimiento en el aeropuerto John F. Kennedy, que uno o sea, de los principales. Yo no vi un movimiento no en que, de gente con máscara, a mí nadie me chequeó, bueno, bueno, bueno un vuelo que, de la República Dominicana, claro. pero no vi ese los movimiento que yo, yo mismo pensaba que iba a un movimiento, un despliegue de, de gente, porque en una terminal, por ejemplo, en la terminal que llegué, llegan todo tipo de vuelos internacionales, uh -huh. incluso vuelos desde China. Y no vi ese Pero están clausurados los vuelos ahora mismo, de hecho, hasta eh, los viajes en barcos. Eh, a, ayer, en el día de ayer, dejaron varado a más de mil personas cerca de Roma, por eso mismo, como medida precautoria, se están tomando todas las medidas necesarias y se están ya llevando a cabo, los, los científicos se están elaborando, tratando de elaborar los el, el medicamentos y las vacunas necesarias para enfrentar. El problema es que se parece a una gripe normal, o sea que la gente no le pone atención porque son los mismos síntomas de una gripe normal, es lo preocupante. Sí, pero mira, pero, una persona... Eh, con el virus puede contagiar hasta 14 personas que y también no tiene que estar tan cerca como tú y yo puede estar a varios pies de distancia. Claro que sí, a distancia puede contagiarlo, ese es otro de los elementos. Y actualizándola también, se está, sobre todo en la cadena de Univisión está dando una alerta de que no creer todas las informaciones que se están diciendo, las fake news como se le conoce. Hay, ellos tienen que soportar en el día de hoy siete solamente, una muestra, de siete informaciones erradas que se están dando. Por ejemplo, eh, que no existe una... Que actualmente existe una patente y no, la realidad es que no existe ninguna patente y que ningún laboratorio está al frente de esta denuncia, que no fue la farmacéutica la creadora de este problema. Hay una imagen falsa de un hospital que dicen que están los pacientes de coronavirus. La imagen, la, la imagen real muestra el edificio de apartamentos a más de 600 millas de distancia en Qingdao, China. También hay otra información que se está dando a conocer de que ingerir la solución mineral, oye bien Roberto, mineral milagrosa, están diciendo en todas las redes sociales, que ingerir esta solución podía ser una medida de precautoria para no ser contagiado por el coronavirus, mentira también. Son varias las noticias falsas. La comida y los lugares en Sydney, Otra información que se dio a conocer: que habían alimentos contaminados. De hecho, en las redes sociales han mandado marcas de arroz y demás, y es que, que tenían ya el virus. También ha sido desmentido. Y el video falso en el mercado Wuhan, en Wuhan, donde, fue, donde se detectó. El virus por primera vez con los animales exóticos contaminados también utilizaron un video que ya ha sido visto por más de 80, 88 mil veces en Facebook. Y ese es un video indonesio, o sea, totalmente en lugares diferentes. Sí, hay que saber. Hay que estar atento, que saber, alerta sí. y meterse en Google y confirmar información. No creer todo lo que le mandan en mensaje masivo en WhatsApp y bueno, demás. mira... Eh, eh.